nivel 2, Ahí está nivel 2. Oh. Toma. Oh, no, no. No puede ser que me haya alcanzado ya. Como bien mencioné en otros videos, estoy jugando con Zoe. Tengo más de 1.300.000 de maestría. Y subiendo. Esta otra vez. Toma. Oh, que me jodió con esa vuelta. Y vamos a sentir una gran satisfacción. Wow. Ahora, toma. Oh, pero si era a la izquierda. Y con esa vuelta getona que me jode. Ahí está. Mira, míralo, míralo. Toma. Lo detuve. Wow. Detuve su vuelta. Ya le bajamos bastante. Con ese champ se puede, pero maletear. Oye, ¡Oh, Oy, hijo de la gran, oye qué rabia que me da. Nunca pierdo la, la línea. Qué mala suerte. De verdad le pido al destino, al universo que me dé una señal. Toma. Gracias. Gracias universo. Oye, ¿por qué? Mira qué desagradable. Ahí está. Toma. Ya te tengo tu vuelta, weona, te la tengo ya. Oh, voy a morir por la cresta. ¡Ajá! Te tengo ya tu vuelta. Tu vuelta ya la tengo en mi retina. Corre como nena, corre como nena. Ahí sí, ahí sí, activé el micrófono. Hola, hola, muy buenas a todos. Voy a ir abajo. Yo soy de pícaros, estamos haciendo, bueno, estoy haciendo un video. Voy a jugar mi partida de League of Legends, espero alcanzarlo. Este tipo de acá. Toma eso, aseguramos con ignición. Muy bien, me llevé la primera sangre. Muy, muy bien Bueno, vamos a ir a jugar con Zoe Espero que nos vaya bien Y si no nos va bien, boom, no importa El video se va a subir igual Y ahí si hay report action, flamer, trolazo <risas> Así son, así es la comunidad de League of Legends Vamos a ir con Zoe, a jugar con Zoe Bueno, ya lo dije ya Wow, lo importante es eh, matar, dar el último golpe a los minions para poder sacar eh, la platita que nos va a ayudar. Uy, que nos va a ayudar a obtener lo que queremos. Necesito nivel 2, ahí está, nivel 2. Oh, puede ser. Ay, oh, que tuve que flashear. Si no me mata, no es la idea que me mate. Ya que nosotros tenemos el roba almas de Behai. Ay, oh, otra vez. Qué maldito. Nada que hacer, po. Me jodió con esa vuelta. Bueno, vamos a comprar maná. Cristal de maná. Ya tenemos un set de ítem establecido. Así que no perdemos mucho tiempo en la base. Eh, ahí está el jungla. Vamos allá. Hoy oh, le queda poca vida. Perfectamente podría ir con Tutti, Pero es muy arriesgado. Ya que saben, no, no queremos morir. Por nuestro ítem. Se fue por nuestro ítem roba almas de Mejai. Como bien mencioné en otros videos, estoy jugando con Zoe. Tengo más de 1.300.000 de maestría y subiendo. Bueno, la maestría no, no dice mucho. Ah, no puedo llevármelo. La maestría no dice mucho más que... Uy, ahí viene. Toma. Oh, no, no, no. puede ser que me haya alcanzado ya. Mira todo lo que me quitó. Qué inaudito. Inaudito. Sorry que estoy concentrado. Está otra vez. Toma, oye, oh, me jodió con esa vuelta. No puede ser. No puede ser. Joder, ya, vamos a comprar el libro y. Nos vamos. Ah, botas. Botas, no compré botas. Ah, deshacer, no, ya fue ya. Bueno, esto es así, esto es así. Vamos a intentar alcanzarlo. ¡Ay, qué raya que me da! Nunca pierdo la. la línea. Pero tiene esa habilidad que me caga. Así, tal cual. Me. Vamos, vamos, vamos, vamos. Aceleración. Ah, se escapó. Se escapó. Se escapó. Oye, ¿qué, qué impotencia. Siento mucha impotencia por no poder matarlo. Siento que me, que me está tomando el pelo. Así que vamos a hacer todo lo posible para eliminarlo. Y vamos a sentir una gran satisfacción. Wow. Ahora... Toma, oh, pero si era a la izquierda, ah, hijo de la gran mami. Oye, qué desgracia. Tengo, bueno, hay que aprender el, el, la modalidad. A ver, eh, voy a comprar botas para velocidad de movimiento. Ahí está, matando nuestra torre. Vamos lo más rápido que podemos. No podemos caminar con nuestra pierna, nuestras piernas descolegiadas. Vamos, vamos, vamos. A ver, cuando dé la vuelta, tengo que esperar a que dé la vuelta primero. Ahí está el jungla abajo. Lo veo en el minimapa. Hay que tener mucho cuidado con esa vuelta. Increíble el alcance de su habilidad. Que me jode. Voy a poner visión. Eh, Necesito acribillarlo. Necesitamos matarlo. Uy, oh, no me puede llevar el, el grandote. Como saben, eh, el último golpe a los minions. Eh, te puede llevar el dinerito. Uy, uh, ahí está. Otra vez. Toma. Toma, de esta no te salváis se tiene. Pum. Vamos. Corremos, corremos. Reflejos de Jedi. Tengo que alcanzarlo. No lo mate, que no lo mate. La E. Toma. Ay, malditos minions. Muere. Que me joden los minions. Ay, oh, qué satisfacción. Bueno, me ayudó el jungla, así que. Ay, oh, cómo no murió. Maldito minion. Me ayudó el jungla, así que muy bien hecho, jungla. Me ayudaste, maldito jungla. Por fin un jungla como corresponde. Bueno, esto pasa cuando el jungla aporta. Un buen jungla marca la diferencia. Vamos a ir a la base porque ya tenemos los 1250. ¡Éjale! ¿Qué tipo más desagradable a Shingaru? Adiós, 1250 Hacemos nuestro Robalmas Temehai, esperamos a que Se nos llene la vitalidad Uy, oh, mira cómo está ahí No, no, no, no Te van a matar Uy, uy, uy, uy, uy. Pitéatelo, pitéatelo Qué mala suerte De verdad, le pido al destino Al universo Que me dé una señal Toma <risa> Gracias Gracias universo Gracias destino Gracias suerte Por ese gran golpe De cueva que tuve Quiero ese brillito Muy bien Con esto estamos preparados Para enfrentar a este Fucking mid Fucking mid Ahí nos llevamos una plaquita de la torre, primera vez de estos 1.300.000 eh, de maestría que tengo que enfrento a un, no sé cómo se llama, Aksham creo que es, ADC Aksham Mid, y con esa vuelta getona que mejor, ahí está, mira míralo, míralo, toma, lo detuve, wow, detuve su vuelta. Ya le bajamos bastante Apliqué la R, no es mucho lo que quitaba con eso Uy, aparece de la nada Qué injusto O sea, con ese champ se puede maletear mucho Si sabes usarlo, sí Con ese champ se puede, pero maletear... ¡Oye! ¡Oh, hijo de la gran...! ¡Pitch! Piteatelo bien, jungla, bien! ¡Ay, oh, que me jode! ¡Que me jode, joder! ¡Coño, maldición, caracoles! Ya, listo, tenemos todo lo que... En esa... ¡Ah, me, me falta un poco de dinero para poder llevarme el libro! 4.35, me falta un poquito... Ahí no aparecemos, dos, uno, ahora Hacemos el libro mm, Vendemos las potas Y hacemos el ítem completo mejor. 80, ahí está. vamos Let's go, let's go, bitches Oye, tengo, le tengo sangre en el ojo ya A ese Mid Que me ha tocado Siento que... Siento que podría asesinarlo. gustosamente Pero dentro del juego. Sí, dentro del juego. Oye, pero qué... Mira, qué desagradable. Ahí está. Toma. Ya te tengo. Tu vuelta, hueona, Te la tengo ya. Oh, voy a morir por la cresta. Bien, subí a nivel justo. No, no, no, no. Ah, puto. ¡Piténselo, por favor! ¡Piténselo! ¡Oh, no puede ser! ¡Vamos, jungla! No, se fue ella. No hay caso. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¿Quién, jungla? ¡Eres mi héroe, jungla! ¡Eres mi héroe! ¡Escapa, escapa! escapa Ah, oh, Dios! Esto está... Que arde bueno ya tenemos el roba almas de mejai nos hemos hecho ahí está la jungla le ha agarrado cariño al jungla que hace ahí el johnny retírate johnny bueno da lo mismo cualquier ayuda es importante ma toma dame el brillito dame el brillito gracias mira ahí está ahí está el desgraciado a ver si puedo pegar atinarle con la e muy bien y mecánica soe fuiste excelente ay oh, qué satisfacción Vamos a ver si, si hay algún tipo de herramienta de visión enemiga. Tenemos cuatro carguitas en nuestro roba almas de Mezhai. Así que eh, ya fue report MF. ¿Qué le pasó, Johnny Lux? Ya están peleando ya... Ya están peleando ya, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser esto en paz? ¿eh? Algo pacífico. Somos todos amigos. Mira, mira, mira. Toma. Toma, de esta no te salváis. ¡Vamos Jungla! Pítatelo! Pitémoslo, pitémoslo. Muy bien, Jungla, muy bien. Pero qué tipo más agradable. Te juro, ha sido un Jungla muy eficiente. Nada que decir al respecto. Así que vamos a aprovechar de subir de nivel. ¡Cacha! Te suelta el heraldo. Muy bien, amigo mío. No vengas para acá. Yo te protejo, amigo. Vamos a aprovechar de dejar mid bien. bueno, oh, no lo alcancé. Vamos a dejar mid bien calcinado. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La la la la la la la la la da. Si da. No ah, ahí está, ahí está la la ahí está la yo solo sé decir de nada, por las brisas, el mar, el sol, no ruegues jamás, nunca más, de nada. ¡Hey! Genial es mi manera de servir. De nada, de nada, de nada dudes ya. ¡Hey! Honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. ¡Wow! Bien lux. El mar, el sol, el. Oye, igual puedo pegarle desde aquí, ah. ¿eh? No puede ser. Toma. Modo huevo. No sirvió de nada. Bien, Lux. Oye, todos. Todos son. Bien, Lux. Vámonos. Ahí está Talon. Nos vamos. Ya tenemos la, el dinero suficiente para el artefacto y el libro. Lo compramos y nos vamos. Yo tengo un set de ítems establecidos. Así que no perdemos mucho tiempo en la base. Creo que ya lo mencioné. Así que eh, ahora tenemos muy bien. Tenemos 10 cargas en el Robalmas. Lo cual nos da... Mayor velocidad de movimiento. Y un ataque superior. Nos vamos a usar eso para subir de nivel. O sea matar minions. Matar minions. Cuidado que puede aparecer en cualquier momento. Este tipejo. Así que. Vamos a llevar eso. Este chanchito. Siempre es bueno. Tenerlo. Porque nos da también un poco de visión Esto hay que eliminarlos ¡Guaja! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! No alcancé ni siquiera a tocarlo Por lo tanto No me lo contó como una carga Bueno, vamos a eliminar La torreta de Top Con nuestro amigo Johnny. ¡Ajá! ¡Ajá! Mira quién está aquí Nuestro amigo jurado, mecánica Zoe ¡Pam! ¡Listo! ¡Ja, Fuiste, fuiste. Guajajaja. No saben qué satisfacción se siente eliminar a alguien que te ha complicado todo el inicio. Ahora sé lo que sienten todos mis enemigos. Efecto lol. Así es. <tose> Vámonos de aquí porque es muy probable que vengan en patota. Así que nos vamos. Vamos a comprar lo que nos falta para el impulso cósmico. ¡Qué risa que me da! Ahí está nuestro enemigo jurado. Johnny no va a hacer mucho lo que pueda hacer. Vamos a intentar. No, eso nunca, nunca funciona bien. Tu, tu, tu, velocidad. Velocidad. Tengo que inventar un... Ajá. Está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Vamos, vámonos de aquí, Johnny. Estamos en peligro. Visión. Ah, era para el otro lado. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Venga, para acá. Oh. Oh. Oh. Desgraciado. Sabes qué satisfacción me da matarte. Hoy oh, no puedo llegar. Consiste. Eso es. Carita, carita, carita. Oye, qué increíble partida está con alto apoyo. Se nota el trabajo en equipo Tanto individual como en grupo Creo que está, mira, vamos 22-25 Pero a pesar de que vamos solamente 3 puntos arriba En asesinatos Se nota que esta partida La vamos a poder ganar Pero nunca se sabe, así que oh, Vamos, resiste, no, ya fue, ya yo me voy porque no puedo morir. Porque si me matan, pierdo las cargas que tanto me ha costado conseguir. Así que. Mm, Esto es como a jugar pool. Wow. No sé de. ¿Dónde está? <risa> vámonos. Vámonos. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. No. ¡Ah, qué desgracia! No quería morir. Me bajaron 10 cargas. Qué mal. Wow, wow, wow, wow, wow. Así nomás, po. Así es esto. Así es esto, esto es así. Uh -huh. A ver, eh, nuestro enemigo va 7-12-0. Y es un ataque damas. O sea, ataque físico. Y eh, el jungla. ¿Quién es el jungla? ¿Cómo se llama? El pibe del bosque. El pibe del bosque. Gracias, el pibe del bosque. Oye, primera vez que me cae bien un talón. Los talón son muy odiados. Pero esta vez... Primera vez... Oye, este, en esta partida ha sido primera vez de todo. Primera vez que, que, que un talón me cae bien. Y primera vez que... Que me toca... Wow, que me toca de mid... Un... Este tipo que, que hace la vuelta Ascam, Ascam, Asham No sé Vamos a hacernos el, el monito No sé si me ayudó Gracias o, o, o simplemente no pudo matarlo Pero bueno A él no le servía porque él no usa maná Creo Wow ¡Toma eso! ¡Bum! ¡Ay, oh, no lo alcancé! Vamos a darle duro a ese sujeto. Lo vamos a focusear, lo vamos a priorizar ante todo. Lo vamos a priorizar a él. Porque, ¿Por qué? Porque ahí está, ahí está. Vamos a, lo vamos a esperar. ¿eh? Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Tumba. Ajá, ajá, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sale de aquí, sale de aquí. ¡Ah, mierda! 11 cargas, tenía 21, ahora tengo 11. Nada que hacer. Oye, qué duro el, el, el... ¿Cómo se llama? Bien pibe del bosque. Muy bien pibe del bosque. ¿Cómo se llama? El... El que está montado y tira una cuerda. Y me lo olvidé. Y no te pongas tú celosa, así con otras bailo el twist. Ay, no te pongas tú furiosa, así con otras bailo el rock. Lo sa, ves bien que yo, contigo mi preciosa, yo bailo en la misma baldosa, Barabaram bam, bam, bam, bam, bam. La la la la la la la la la la vamos que me vamos la vamos, 9, 7, 4, vamos muy bien O sea, podríamos haber ido mejor si no justo, por, wow, estaba, ahí. estaba justo, justo ahí. Ajá, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vamos, vamos, ayúdame. Oh, el pibe del bosque me volvió a salvar. Ah, toma. Uy, qué buena el pibe del bosque. Se quedó ahí recibiendo los impactos. Un impacto que era, para mí, era letal. Así que... Ah, maldita habilidad. Muy bien, el pibe del bosque. Vamos a ayudar allá. O oh, estoy hecho pebre. Ah, no lo alcancé. Ya, vámonos de aquí. Ya que no podemos morir. Vamos a ayudar a... Muy bien, muy bien. Mi <coughs> equipo está matando. Vamos, 30, 33. Seguimos arriba, pero esto está súper peleado. Uh -huh, muy bien, muy bien. No, no, no llego. ¡Ajá! Mira, mira, mira, mira. ¿Cómo se liberó? ¿Cómo te liberaste, chico? No puede ser. Mecánica. Oh, no alcancé. Toma, no alcancé a ponerle la ignición en su, en su milisegundo. Hoy estoy en nivel 15, recién vamos a matar los inhibidores. Boom. Esto está guau. Wow. Misión para allá. No mueras, pibe del bosque, no mueras, pibe del bosque. Ah, oh, ya fue ya. ¡No! ¡Se salvó! Toma. Tu oh, no casi. Oh, no pude devolverle el favor. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Muere. <ríe> Mire cómo me focusea. La agarró solo conmigo. Está bien. Está bien. Así es esto, así es esto, esto es entre tú y yo malnacido. Hmm. Ashingaru se llama, Ascar, Ascar, Ashingaru. Nos vamos a deshacer de ti Ashingaru. Hmm. Ya, tenemos, tenemos, tenemos que hacer el último ítem. Así que vamos a hacernos algo que me dé... De... Este tipo es ataque, ataque, ataque físico. Así que nos tenemos que hacer algo que me dé armadura. Vamos a hacernos el reloj de Sundia. ustedes me preguntarán usas alguna guía alguna página no prefiero sé que se puede y que es muy útil pero prefiero no hacerlo ya que elijo mi propio juego de acuerdo a, a, a los participantes enemigos pero la verdad es que no es algo tan complicado aquí hay una visión es solamente si alguien es ataque mágico o ataque físico, ahí se cambian la, las propiedades de, de.. si te da, si sacas más armadura o, o armadura mágica. Pero eso es todo, o sea, no tiene ninguna otra ciencia. ¡Uh! Oh. ¡Wow! Corre, corre, corre. Yo te ayudo, pibe del bosque. Yo te ayudo, pibe del bosque. Oh, ¿qué onda? ¿Hay un talón, ¿Un talón enemigo? ¡Ajá! Te tengo ya tu vuelta. Tu vuelta ya la tengo en mi retina. ¡Ja, ja, ja! Corre como nena. Corre como nena. Este tipo. Este chinita. La vamos a eliminar. Wow. Ahí viene. Uno versus uno. Ajá. Toma. Y toma. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Toma. Toma. Ja, ja, ja. Uh -huh. Take that. ¿Cómo se te ocurre venir a uno versus uno y usar hechizos de invocador? No seas ingenuo, niño. Por Dios. Es que no sabes que usaré todo en tu contra. Tenemos... <ríe> Tenemos eso. Nos vamos a hacer el varón. Nivel 17. Estamos muy bien. Ya estamos muy alimentados. Producidos. Tenemos bastante dinerito. Nos queda ya lo último. Lo último. Pa pa pa pa, pa, pa. Ah, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oh, pensé que estaba, no estaba Es que te da maná Hay un golem ahí arriba y Que te da maná Muy bien, Lux Ay, oh, es duro este Wow No me matéis, chicas No me matéis, chicas Toma no, no llegó. Tres, dos, uno Estamos allá ¿Cómo es posible que no le haya llegado a nadie? Toma Muy bien Inhibidores, inhibidores, inhibidores. Vamos con todo el poder. ¡Oh, qué broqué! Mecánica, toma. ¡Qué alegría! Mientras más veces te mato, mucho mejor. Vamos, bien, Lux. Bien, Lux. Yo te ayudo, Yelux. Ay, uh, oh, oh, otra vez. Como escudo soy una... Un desastre. No le peguen al Nexo. ¿Por qué le pegas al Nexo? Queríamos humillarlos un poco más. Pero fue una buena partida. Una partida muy divertida. con Jugando con Zoe Mid. Así que espero que lo hayan pasado bien. Y nos vemos pronto. Le vamos a dar eh, a, obviamente al pibe del bosque. Vamos a ver las estadísticas. Uh -huh. ¿Quién hizo más daño? Mm, 41.030 creo que nosotros. Daño infligido a campeones. Puntuación de bajas. ¿Quién tiene más KDA? El pibe del bosque tiene más KDA. Bueno, así es. Luke se le fue bastante bien. Talon también. Estuvo muy parejo esto. Y así pues. Bueno, gracias por ver este video. Espero te haya gustado. Suscríbete a mi canal, soy de Pícaros y nos vemos pronto.